Saludo, mi gente. ¿Cómo están todos? Yo soy Doctor Juan Pablo Reynoso. Nos vemos con ustedes en Anatomía educando para el futuro. El día de hoy me encuentro con José Andrés Peña. Él es un estudiante de medicina de una universidad acá de Santo Domingo. Él nos va a contar un poco de su historia, su experiencia en el área de el preinternado, en premédica, todo lo que ha hecho, lo que ha pasado y cuál es su experiencia con respecto a todo esto. José Andrés, un placer tenerte acá con nosotros. Un placer, sí. Muchas gracias por invitarme aquí a, a su canal. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Esto lo puede servir como motivación a muchos de ustedes, inclusive muchos compañeros que te están viendo actualmente, que ellos pueden motivarse y decir, wow, pero tú lo hiciste muy bien, yo no sabía que tú estudias medicina. <risa> bueno, <risa> queremos saber quién es José Andrés Peña. Sí, bueno, mi nombre, como ya le dice aquí el doctor Reynoso, es José Andrés Peña. Soy de aquí, de Santo Domingo, y desde pequeño me interesé por la medicina, a pesar de que siempre soy una persona que le gusta mucho los deportes y cosas que sean bien movidas así, pero la medicina siempre tuvo algo dentro de mí que quería destacarse. Excelente. Tú siempre quisiste estudiar medicina. Yo sabía más o menos que la medicina me interesaba. Pero en el colegio lo que estaba pensando era que yo quería ser eh, grande liga, pelotero. Yo lo que quería ser era beibolita. ¿Tú jugabas pelota Sí, yo jugaba pelota eh, Desde pequeño eso fue lo que mi padre me inculcó. Aparte de la educación, claro. Él eh, me enseñó el deporte y eso. Y yo era loco con la pelota. ¿A qué yo. nivel de la pelota llegaste? Yo llegué a jugar a amateur. Llegué ya o a sea, eso de los 18 años, así. Eh, a los 18 cuando me gradué del colegio, ahí dije... Bueno, hay dos cosas, o me voy por la medicina, o sigo aquí, y consigo una beca para irme para Estados Unidos, a seguir jugando pelota. Excelente. Lo más factible era empezar la medicina, ya que era la carrera que más me interesaba, y una carrera larga, y dije, bueno, me voy por ahí, vamos a dar. Bien, buena decisión. En cuanto a la parte de la medicina, ya cuando tú iniciaste en premédica, ¿qué tal tu experiencia ahí en premédica? Bueno, fue un poco chocante porque yo no tenía, como quien dice, eh, buena base en la educación de aquí, ya que yo me fui temprano del colegio eh, yo sé privado, porque como jugaba pelota tenía que irme a estudiar los días de semana en la noche. Entonces al llegar a la universidad ahora que tengo que coger química de nuevo, coger español, coger matemática, eh, yo lo que esperaba era de que medicina de golpe. De una vez. Sí, y me dicen, no, ahora tú tienes que esperar dos años, y dos años que tú vas a ver si tú entras sí o no. <risa> a esperar a ver qué es lo que pasa. Sí, sí. Ya luego que tú entraste en medicina, ¿cuál fue el semestre o trimestre más difícil que tú tuviste? Bueno, yo diría que el primero, por el hecho de la, de la preparación y eso. Pero también el segundo Porque el segundo ahí Nos metieron la bioestadística y eso Entonces la, eran una gran cantidad de materia Y todavía uno no sabía Cómo llevarla Cómo uno iba a desenvolverse así Con tanta materia juntos. ¿De esa materia qué fue la que más te gustó? Bueno, yo le tengo un amor a la fisiología que siempre me, me despertó ese amor de agarrar Gayton y ponerme en la madrugada y que déjame empezar a leer ahora este mecanismo cómo es que funciona esto cómo es que entra el sodio cómo es que esto siempre me interesó la, la fisiología excelente tú agarras Gaiton te dejabas leer 15 páginas antes de acotar sí, no, normal yo agarraba mi Gayton normal así lo ponía ahí con mi lucecita papá Déjame empezar no gaitón, a ver qué hay para hoy. A ver qué, porque es verde. porque qué la clorofila da coloración verde a la planta? Bueno, pero... Fisiología. Pero es una fisiología ya más metida para botánica. Para la botánica. Bien, cuéntame de las materias, con las que menos te ha gustado. Bueno, eh, la epidemiología es importante. Hay que decir la verdad, es importante, pero es eh, eh, eh, tediosa porque uno no tiene eso. Como, como la dan los profesores. Sí, también. y como ellos la dan, no te pone a ti, a que tú te intereses por la materia en sí. Y también otra materia de salud pública. Si me dicen a mí, ¿para qué te dieron esa materia? Yo digo, bueno, en realidad eso no me sirvió para nada. A mí de salud pública. No, y que también el estudiante vaya a hallar un, un sueño eterno a esa, a esa sí. asignatura. Bueno, a, a, a ello va a estar en el celular o en otra cosa en, o en alguna tarea que tenga, yo la ha completado en salud pública. Déjame terminar aquí. Ese es mi, mi momento. Y que también en otras universidades le llaman los famosos zapitos, los zap que ellos se hacen muy complejas y el estudiante casi no le pone mucho interés, como un ejemplo de anatomía, ah, que es un cadáver, que ver un cadáver, vamos a ver músculo o que anda con su hueso para ir para abajo, sí, sí. estudiando que no es lo mismo, que tú lo ves y que, Ay, mira, vamos a reunirnos para estudiar biostadística. Sí, sí. Allá, eh, por ejemplo, en bioestadística es un poco difícil, porque allá te ponen como un proyecto, entonces ese proyecto tú tienes que ir completándolo cada semana y te ponen a trabajar como si fuera una investigación, que tú vas a ir... Y la verdad es un poquito más interesante, pero la epidemiología ya eso es, Bien. ya te sabe aburrida. Y no hubo un tiempo que tú dijiste, bueno, yo estoy en medicina, pero como que cualquiera deja esto. Yo digo, wow, ya yo estoy cansado, agotado de estudiar esto y yo como que no no veo muchos resultados en esto. Bueno, siempre en todos los lugares hay su momento de estrés, hay su momento difícil ¿eh? Pero uno tiene que saber que eso va a pasar en, el, en cualquier momento y que eso es por un tiempo nada más. Yo, gracias a Dios, no he tenido ese problema nunca de que yo, yo he dicho de que déjame irme para otro lado porque yo soy de la persona que se si dice que yo me propuse hacer algo yo hasta que no lo logre, yo no estoy tranquilo. Aunque tú te sientas medio ansioso por el estrés y eso, pero al final uno lo que quiere es salir de esto, como quien dice, y, y hacer la cosa bien. Bien. ¿Tú piensas que la universidad hace el estudiante? No, yo soy la persona que opino que el estudiante trabaja por sí solo para desarrollarse y para, para tener la competencia necesaria para salir a la calle y, y ser un buen médico. Ok, sí. excelente. ¿Y qué tú piensas de los médicos acá en República Dominicana? Ya que hay muchos jóvenes que se gradúan, que las universidades están, por lo general, como dicen, produciendo mucha cantidad de médicos, se gradúan y hay muchos desempleados. Hay otros que ya están por pensionarse, el gobierno no le deja o no le da el chance para que se pensione, los que están más viejitos. Si no salen los viejitos, no van a entrar los jóvenes. Sí, sí. Y también en la parte de la residencia médica, que hay muy poca plaza para muchos médicos que han demandado, eh, por ejemplo, 5.000 médicos que un examen, lo pasan, vamos a suponer que lo pasaron 1.500, y nada más hay 700 plazas. ¿Y los otros qué van a hacer? Bueno, aquí en la República Dominicana tenemos un problema grande ahí con los médicos. Porque es que en realidad eh, somos muchas personas que no estamos graduando y somos muchas personas que hay ya graduadas y que necesitan trabajo y que necesitan nuevas oportunidades. Sin embargo, eh, lamentablemente el Estado no nos tiene como quien dice esas oportunidades para nosotros podernos desarrollar y tenemos que hacer cosas extracurriculares para nosotros llevar una vida normal. Hay personas que tienen su familia y necesitan mantener su familia y sin embargo aquí en la República Dominicana es muy importante decir que es un excelente país para aprender y todo eso pero yo opino que nuestro Estado, eh, no, no, nuestro político y todas las personas que se encargan de organizar esa área y administrar el, el dinero que le llega al Estado eh, deberían de hacer una mejor inversión y tomar en cuenta el sector salud Sí, y tomar en cuenta el sector salud para así ampliar y desarrollar nuevas oportunidades mira, para los jóvenes. Mira un ejemplo en Estados Unidos, en Europa. ¿Tú has visto que huelga de médico por, por salario? No, todavía no lo he visto. Todavía, bueno, hay que sentarse ahí a esperar esa noticia, que no creo que nunca llegue. En Cuba, un ejemplo. Ah, en Cuba hay una huelga porque los médicos no están cobrando eso yo considero que en este país una falta de respeto y sí. que también el sector de salud y educación son los principales pero lo menos pagados sí, sí es una situación difícil y José qué especialidad te gustaría hacer bueno eh, es una historia medio larga porque yo en realidad no me diga cómo Kelvin Ceballos tuviste la entrevista de él que dijo bueno cuando uno piensa en medicina uno quiere muchas expectativas que uno quiere ser científico de la NASA sí, <risa> sí. Uno no es ser en realidad un científico de la NASA Pero sí se puede considerar que tú eres un científico O sea, tú te puedes claro, desarrollar el médico es una el medicina es una ciencia sí. Y tú eres un científico Ya cuando tú vas a investigar cualquier enfermedad rara Un ejemplo ahora mismo el coronavirus Tú puedes investigarlo Exactamente, si tú tienes la capacidad Y si tú tienes la competencia necesaria Tú puedes eh, darle para allá e investigar sobre eso Claro está eh, Yéndonos ya en el área de, de ¿Qué yo, yo quiero hacer en el futuro? Es la radiología cuando yo empecé a estudiar medicina, en realidad yo quería estudiar licenciado en imágenes, pero mi padre me orientó y me dijo, mira, eh, medicina, si tú haces medicina primero, haces radiología después, eh, es más completo y tú estás más preparado eh, para el futuro, para, va a tener mayores oportunidades y va a ser mejor para ti si tú lo haces de esa forma. Excelente, y que si te haces radiología, te, te consejo que haga medicina nuclear. Yo estaba pensando eso también, o sea, dependiendo eh, si al, en estos días vi que alguna especialidad en algunos países le cambiaron el nombre la radiología por imagenología, pero también hay países como España que tienen la medicina nuclear muy avanzada y sería también una buena oportunidad de introducirla en esa área que, que necesita apoyo. Que aquí sí. en República Dominicana conozco, creo que son tres solamente, hay como tres nada más que son médicos nucleares, que son radiólogos con especialidad en medicina nuclear. sí, sí. Inclusive yo en la, en la, la página de Instagram ahí sigo una, una señora ahí que es médico nuclear. Eh, ella a veces sube post y eso Que dice que aquí se necesitan médicos nucleares Y es muy interesante esa área Aquí según ella comentó alguna vez eh, La especialidad estaba eh, Estaba abierta En CEDIMAC Pero la cerraron, no sé por qué Cuáles fueron las la acciones y eso que pasó ahí Pero sí, sí, es un, es un buen campo Bien, excelente ¿Y qué consejo tú me le darías a esos chicos que quieren estudiar medicina? Que nada más viven pensándolo Voy a estudiar medicina y no lo intentan bueno, que le, que le den para allá, que vayan a su, al Ministerio de Educación, busquen sus papeles, que lo introduzcan a la universidad, que consideren eh, que ellos pueden desarrollarse y que no pierdan la oportunidad, que es un camino muy bonito. Es estresante, como todo en la vida, que tiene sus dificultades, pero al final es muy satisfactorio. José, pues muchas gracias, señores. Ya saben, el Consejo de José, llévenselo y tómenlo en cuenta, todo lo que se ha dicho acá. Y principalmente no hay un mejor consejo que se lo dé un compañero o alguien que ya está estudiando. Un ejemplo, yo no le puedo dar un consejo a usted como estudiante de medicina actual, porque yo comencé a estudiar en, por ejemplo, 2008-1, medicina. Yo le puedo hablar de la experiencia mía, ya como médico, como especialista, le puedo hablar de la, la experiencia como un ejemplo, como docente, que puedo tratar a diferentes estudiantes, que ellos piensan. Y esto lo estamos haciendo principalmente para orientarlo a ustedes. Y no hay un mejor ejemplo que un compañero Ya de su nivel, de su generación Le pueda decir qué es lo que piensa Sobre esto Y muchas gracias señores por estar acá con nosotros José, un placer Un placer estar por aquí Y jóvenes no olviden suscribirse a nuestro canal Activar la campanita para que le lleguen notificaciones Continuaremos haciendo Este tipo de entrevistas para que le lleguen A muchos de ustedes con las diferentes universidades Así que el doctor se estuvo con ustedes Y José Andrés Peña Cualquier cosa, cualquier duda, nos pueden escribir y estaremos a la sola. Nos vemos en una próxima. Bye.